Bienvenidos a este octavo video donde estaremos viendo cómo traer nuestro formulario a nuestro ODK Collect y poder ingresar nuestros datos para ello estoy aquí dividiendo en mi pantalla puse por un lado mi pantalla de mi smartphone donde ya instalamos nuestro ODK y lo configuramos y del otro lado tenemos mi, nuestro Google Drive donde tenemos nuestros dos archivos, nuestros datos y nuestro primer formulario que ya creamos desde el ODK Build. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que esto está en el escritorio y esto es mi teléfono. Y las dos cuentas, tanto la de mi teléfono como la de eh, mi escritorio, está configurado con mi cuenta de, la misma cuenta de Google, que es lo que tenemos que tener en común. Vamos a irnos a a ODK, abrir ODK, la aplicación de ODK, y vamos a obtener nuestro, formal, nuestro formulario. Entonces lo que tenemos que acceder es a nuestra nube de Drive y ingresar o traer este archivo. Para ello vamos a ir en el penúltimo botón donde dice obtener formulario en blanco. Lo vamos a elegir, vamos a leer los archivos y aquí tengo mi carpeta de Open Data Kit y tengo el formulario. Vemos que este formulario es el mismo que tengo de este lado porque estoy ingresando a mi cuenta de Google Drive que está en la nube. Lo voy a elegir, le voy a decir descargar y me va a decir que la descarga de resultados ha sido correcta. Le voy a decir que estoy de acuerdo. Una vez que tengo esto, vamos a ver ya nuestro menú de ODK donde está llenar nuevo formulario, editar formulario guardado, enviar formulario finalizado, ver formularios enviados, obtener formulario en blanco y borrar formularios guardados. Nosotros vamos a ir a la primera opción, vamos a darle llenar formulario, le vamos a decir que permitimos y vemos que está nuestro formulario que le asignamos el nombre de mi primer form. Vamos a darle clic y nos aparecen las preguntas que construimos en nuestro view Aquí en este caso nos pregunta ¿Cuál es tu nombre? Nosotros vamos a poner Jorge. Vamos a darle a la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu edad? Le vamos a decir que tenemos 25 años. Vamos a darle siguiente. ¿Cuál es la fecha de nacimiento? Vamos a elegirla. Y vamos aquí poder determinar el año, la, la fecha o lo que mejor nos parezca. Vamos a elegir una al azar, ya que el de prueba. Vamos a darle aceptar. Vamos a darle siguiente. Aquí nos dice en la parte del sexo: hombre, mujer, otro. Recordemos que le habíamos dado un bucle para que si elegíamos otro, damos otro siguiente. Nos pregunta: indique cuál. Vamos a retroceder. Si nosotros le damos en la opción hombre, se salta. Entonces esto es una de las cosas que podemos realizar en el build. Entonces vamos a darle otro. Vamos a darle hombre. Vamos a darle siguiente. Dice cuáles son tus colores favoritos. Aquí lo que tenemos es una opción múltiple. Eh, recordar que en la pregunta anterior teníamos un, un choice one, este choice one es que solo podemos elegir una sola opción, dependiendo cuál deseamos, solo nos permite dar una opción, vamos a darle siguiente y aquí a diferencia de la selección múltiple que son, cuáles son los, tus colores favoritos, nosotros podemos elegir varios, en este caso el amarillo, el verde, el rojo o podría ser el lila, y serían las opciones que nosotros estaríamos teniendo. Vamos a darle siguiente, y aquí nos pide tomarnos una selfie. Le vamos a decir que mientras la app está en uso, vamos a tomar la aplicación, después nos va a pedir que tomemos una coordenada, vamos a tomar la coordenada, mientras la app está en uso, y nos está buscando la coordenada, recordarles que no es necesario tener datos en campo, para poder recolectar la información, vamos a darle siguiente, Y aquí nosotros podemos cambiar el nombre de, nuestra formulario, de nuestro formulario. Vamos a ponerle test1 para poder identificarlo. Vamos a guardar nuestro formulario y vamos a ver que nuestro primer nuestra primera encuesta que hemos levantado, nuestra primera información, ya está guardada. Si nosotros quisiéramos editar esa información, nos iríamos a la parte donde dice editar formulario. Y aquí tenemos el test. Y aquí nosotros podríamos cambiar alguna de las variables. Recordar que los que están con asterisco rojo es porque son obligatorios o deben de ingresarse forzosamente. Entonces, si por ejemplo podemos cambiar, damos siguiente siguiente siguiente siguiente en este caso damos en el disco guardar y el formulario se guardó correctamente ir al final guardar formulario y salir aquí tenemos la parte de donde nosotros vamos a estar viendo si realmente está funcionando no esta información. Aquí, en ver, aquí es para enviar formularios finalizados, que es lo que vamos a realizar ahorita. Ver formularios enviados, obtener formularios en blanco y borrar formularios guardados. Vamos a irnos a la parte de nuestra hoja de datos, que es esta que tenemos. Vamos a darle doble clic para que no la abra. Ahorita no tenemos datos, pero vamos a enviar nuestra primera encuesta. Entonces, vamos a ir a la parte de enviar formularios. Y vamos a ver que tenemos el test 1. En este caso, ya cuando nosotros querramos enviar nuestra información, será necesario estar conectados a internet. Pues, eh, estará buscando el sitio donde nosotros estemos descargando la información. Esta es la parte donde nos ponemos nerviosos, pues debe de funcionar, pero vamos a elegirla y le vamos a dar en la opción de enviar. Ahí está enviando el formulario y vemos que está ya cargando en nuestra hoja de cálculo y está enviando los datos le vamos a decir que de acuerdo y vemos que nos ha enviado la información que hemos cargado en campo esto es muy útil pues este formulario se puede replicar a equipos de trabajo grandes donde eh, se pueda o querramos este, recolectar información o mucha información, y tenerla en un solo repositorio. Aquí ver que también una de las variables que hemos metido, pues es la, la fotografía o la selfie, aquí nos da la coordenada, nos da la coordenada XY, también nos da la altitud, y lo que comentábamos que viene en la parte de los metadatos, en este caso yo le dije que el metadato era el usuario, el usuario que configuramos y así poder identificar de qué encuestador viene esta información. Aquí vemos la fotografía, vemos el metadato, vemos la coordenada XY y con esto nosotros podemos integrar información a nuestros equipos de trabajo cuando salgamos a campo y poderla integrar de una manera eficiente. Esto ha sido el taller de ODK Collect. Esperando que sea de su ayuda. Muchas gracias por ver este video. Y por seguir este taller. Happy Mapping!